A empezar a compartir la, la pantalla para en este caso conversar un poco sobre las actividades que tenemos en, en el curso y cómo plantear en este caso dichas actividades Bien, a partir de ahora yo estoy compartiendo mi pantalla. Me avisan, por favor, si están viendo, están pudiendo mirar nuestra clase. Sí, lo por lo menos veo. Bueno, mu bueno, muchísimas gracias. <coughs> eh, la primera actividad de esta semana consiste un poco en crear un cuestionario, ¿sí? Entonces esta esta primera actividad nos pide a nosotros crear un, un cuestionario en este caso dentro del curso y tiene una serie de reglamentaciones para poder crear este cuestionario lo primero que pide en este caso es trabajar dentro del banco de preguntas eh, la verdad es que uno puede crear el cuestionario directamente dentro de su curso y dentro de ese cuestionario porque el cuestionario nosotros lo, realmente lo hacemos en dos tiempos agregar las preguntas el inconveniente que tenemos en ese caso es que las preguntas es, van a estar desordenadas dentro del banco de preguntas y nuestro objetivo es que dentro de ese banco de preguntas todas nuestras preguntas estén ordenadas entonces voy a irme hasta el banco de preguntas para ello me voy hasta este icono que tenemos acá y me voy en ver más y a partir de ahí entonces voy a acceder al banco de preguntas que es lo que está en esta página sí entonces acá lo importante siempre sería trabajar primero con las categorías para tener un orden de, de nuestras preguntas entonces, si mi unidad temática, o en este caso, si, si mi cátedra, por ejemplo, tiene ocho unidades temáticas, lo ideal sería que esas ocho unidades temáticas estén reflejadas dentro de estas categorías. Entonces, yo normalmente lo manejo así, unidad 1, agrego una categoría, luego agrego otra categoría, por ejemplo, que se llame unidad 2, inclusive le podemos poner eso, el, el nombre de la unidad 2, en este caso, que eh, en, en mi caso era eh, crear contenidos, ¿sí? Entonces, eh, por cada por cada unidad temática de nuestras cátedras, siempre lo, lo recomendable es ir añadiendo categorías. Entonces, cuando yo voy a trabajar con la unidad 2, por ejemplo, para ofrecer un cuestionario, una prueba formativa o una prueba sumativa, Voy a tener que agregar en esa, dentro de esa categoría, en este caso, mis preguntas. Entonces, el día de mañana, cuando yo quiera utilizar esto, porque fíjense que acá yo puedo ir cargando todas las preguntas. Por ejemplo, puedo cargar 50 preguntas, de las cuales para esta, data, para esta, para esta prueba voy a necesitar 20. Entonces, voy a tener 30 preguntas que me estén sobrando. Y en el día de mañana, el otro semestre o el próximo año, yo puedo directamente, cuando esté trabajando en la unidad 3, en este caso, eh, ingresar dentro de esa lista y seleccionar, por ejemplo, las otras preguntas que ya los tengo guardado previamente. Esa es la, digamos, la ventaja que obtenemos eh, cuando trabajamos con categorías entonces siempre todas nuestras preguntas van a estar bien ordenadas y de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos entonces vamos a ir a seleccionar las preguntas de allí bien eso es, eso es lo, lo, lo, lo, lo que quiero digamos eh, comunicar en esta parte como les dije se puede crear un cuestionario y directamente dentro de ese cuestionario ir a crear las preguntas, pero esas preguntas van a estar todas, digamos, mezcladas dentro del, del, del banco de preguntas si es que no trabajo con categorías. Entonces, el, el, voy a crear acá, voy a ingresar ya una vez creada mi categoría, yo ingreso dentro de esa categoría y dentro de esta categoría comienzo a crear las preguntas. Entonces, voy a... A mostrar los mismos ejemplos que ya puse en el en los videos anteriores fíjense que en, en el video anterior yo por ejemplo mostré un ejemplo de una pregunta de tipo verdadero o falso que que son los tipos de preguntas que más se utilizan realmente en, en un mmm, cuestionario entonces este va a ser mi, mi primer ejemplo lo que va en el nombre de la pregunta, normalmente no está, de, o sea, no, no lo puede ver el alumno, sino que nos, nos tiene que servir a nosotros como una referencia nada más eh, para saber a qué se refiere esa pregunta. Y lo, lo importante siempre va a ser, por ejemplo, yo suelo usar, por ejemplo, unidad 2, pregunta 1 de la unidad 2 y pongo, por ejemplo, acá, a qué está relacionado. En este caso yo lo tengo relacionado con creación de usuarios. ¿okay? Entonces, acá es donde va el enunciado de la pregunta. Y acá, en este punto, de acuerdo siempre a lo solicitado, acá acá pedía que cada pregunta tenga un valor de 10 puntos. Entonces, eso yo ya lo puedo definir acá. También lo puedo, vamos a ver más adelante que lo puedo definir en otro lado. Pero eso yo lo, lo voy, digamos, guardando acá. Eh, ya, ya lo voy poniendo acá y luego tengo que definir si esa pregunta es verdadero o es falso en este caso esta pregunta es falsa entonces tengo que indicar eso acá tengo que indicarle si la respuesta a esta pregunta es verdadera o falsa en este caso es falsa entonces eh, para la retroalimentación de, de verdadero yo puedo poner una, una pequeña retroalimentación acá por ejemplo incorrecto y si el alumno me responde que es que esa afirmación que yo puse arriba es falso entonces esa respuesta es correcta y es así como nosotros creamos en este caso una pregunta del tipo verdadero o falso. Lo que siempre tenemos que hacer como, como los docentes que estemos preparando esta pregunta es comprobar si lo que estamos realmente haciendo está funcionando como nosotros esperemos que funcione. Entonces en ese caso lo que hacemos es, es eh, hacer una vista previa en este caso de la pregunta que nosotros estamos haciendo. Si yo pongo verdadero acá a esta pregunta y le doy enviar y terminar, entonces me, me tiene que indicar que esta respuesta es falsa. Acá está la retroalimentación y me indica que con, este, con esta X en rojo realmente lo que está haciendo es me está indicando que eh, en este caso la respuesta es incorrecta es siempre recomendable hacer esto para, para tener una vista previa de cómo estamos trabajando lo otro que el otro tipo de preguntas que se suele utilizar también dentro de educa que yo suelo ver que los docentes de la facultad de ciencias médicas utilizan también es cuando eh, más bien la, la parte de selección múltiple ¿sí? quiero mostrar acá la parte de, de en este caso, la parte de emparejamiento, ¿sí? que es otro tipo de pregunta también que nos permite hacer Moodle en este caso. Y en, en cuanto a las preguntas de emparejamiento, lo manejamos de la siguiente manera. Siempre tenemos que poner el nombre de la pregunta acá, en este caso. Estamos trabajando en el módulo 2, pregunta 2, en este caso. Y mi pregunta está relacionada con el bloque central del curso. ¿ok? Entonces, eso también yo lo, lo pongo acá solamente para información mía, porque esto yo lo voy a poder visualizar dentro del banco de preguntas yo como profesor, el estudiante, no, en este caso, esta parte no, no lo va a ver, simplemente lo va a ver el, el enunciado de la pregunta en sí. Pongo que esto va a leer 10 puntos acá y acá empiezo a poner las respuestas. Entonces, la primera respuesta a esto es de diagrama semanal. Este va a ser el concepto, digamos, y la, la definición de su emparejamiento va a estar eh, debajo. Entonces, pongo esto acá y, en este caso, el estudiante tiene que seleccionar esta opción en la respuesta. La otra pregunta que tenemos acá, eh, el otro concepto, digamos, es el de diagrama de temas, que es el tipo de diagrama que nosotros normalmente utilizamos en nuestras cátedras. Entonces, este es su, su, su par, digamos, okay y la tercera que es esta. esta. Y acá podemos ir agregando otros espacios en blanco. Lo recomendable siempre para este tipo de, de preguntas es que existan en este caso las respuestas distractoras, que serían respuestas un tanto parecidas pero eh, a, a las otras respuestas, pero que no son correctas. Entonces, en ese caso, eh, simplemente ya no vamos a agregar ninguna pregunta, sino que vamos a agregar directamente la respuesta. Entonces acá en pregunta 4 lo dejo así en blanco, le agrego una, una respuesta distractora en este caso y en el 5 también le voy a agregar una distractora, no así la pregunta. Y el prorrateo él me lo va a hacer por, por debajo en este caso. Entonces guardo los cambios acá para esta pregunta y muy importante es que luego vayamos a verificar esto entonces nos vamos nuevamente hasta la pregunta y le decimos que queremos hacer una vista previa de lo que estamos trabajando ahora entonces el diagrama semanal le decimos que en este caso muestra las actividades organizadas por semanas el diagrama por temas que muestra las actividades organizadas por temas y el del foro, por ejemplo, le digo que va a estar organizada por años. Y ahí comprobamos, tendría que mostrarme dos correctas. Una que esté incorrecta en este caso. Y así probamos. Fíjense que está funcionando tal cual como yo lo quiero. También puedo hacer un rellenar con las respuestas correctas y, digamos, hacer una comprobación más rápida. El otro tipo de preguntas sería en este caso el tipo de preguntas con eh, elección múltiple, ¿sí? Entonces, eh, la otra pregunta va a ser con, con elección múltiple, donde vamos a tener una única respuesta, ¿sí? Acá podemos elegir entre dos opciones, eh, si va a tener más de una respuesta correcta o si va a tener... Eh, una única respuesta. Entonces, eso en el, en el momento en el cual uno está, está trabajando, acá está, lo, lo va definiendo. Entonces, seleccionamos en este caso, sería mi pregunta 3, mi pregunta 3, eh, de la unidad 2 y que trata sobre configuración del editor entonces defino eso acá y hago mi pregunta entonces en Educa pregunto por el editor que nos corresponde nosotros predeterminado en Educa estamos trabajando con el editor en este caso que es ATO, pero el editor que a mí me gusta, que es este que ustedes están viendo, este editor, es el, el, el Time MC. Entonces, eh, pongo la puntuación por defecto acá. Esto va a valer 10 puntos. Y acá es donde yo le indico si va a tener una única respuesta o va, si va a tener varias respuestas. Si va a tener una única respuesta, en este caso, esa respuesta tiene que va, tener una, un valor de... En este caso tiene que tener un valor de 100%. Y si va a tener más de una respuesta, entonces se tiene que hacer una distribución de, de, de, del peso, digamos, de cada respuesta. Y esa suma siempre tiene que dar 100%. Cuando hay más de una respuesta correcta. Entonces, esta no es la respuesta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá es en cuanto a cómo queremos numerar. Si queremos numerar con ABC, ¿sí? Entonces lo, lo ponemos así o en todo caso si queremos, por ejemplo, que nos muestre 1, 2, 3, en ese caso. Y barajar dejar las respuestas, en este caso va a cambiar siempre el orden en el cual va a aparecer esta pregunta por cada, si hay 100 alumnos que están trabajando posiblemente habrá muchas más, eh, habrá combinaciones en este caso para que ninguno de ellos pueda visualizar, digamos, ese eh, el mismo orden que yo est estoy poniendo estas respuestas. Esto se puede utilizar en el caso de que nosotros no estemos utilizando preguntas del tipo A y B son correctas o solo B es correcta. Entonces, barajamos si no tenemos ese tipo de, de respuestas. ¿sí? Pero si tenemos ese tipo de respuestas, entonces el A que nosotros vemos acá al barajar no va a ser el, el mismo A que, que observan nuestros alumnos. Y en ese caso se vuelve muy confuso el, el trabajar, digamos, para el alumno y no, no, no es recomendable utilizar en esos casos. Y acá, en este caso, la elección 3, que es la elección que tiene que hacer el alumno, esa es la pregunta que vale 100%. Una vez que yo tenga listo esto, le doy en guardar cambios y volver al curso. estoy volviendo al curso ahora y siempre hay que hacer una vista previa es lo, lo recomendable ver, acá yo le puedo decir rellename la respuesta correcta y me rellena en este caso la, la respuesta que corresponde esa también es una forma rápida de comprobar El otro tipo de preguntas que vamos a encontrar y el que se suele también utilizar es el de, eh, en este caso, eh, utilizar el tipo de preguntas que sea el de respuestas cortas. Entonces, eso también se estila a utilizar... Bueno, en este punto ponemos el enunciado siempre tenemos que definir en la puntuación, pero esto en todo momento después nosotros en otro punto lo podemos cambiar sin problemas y es acá donde nosotros ponemos la, la respuesta que esperamos nos dé, en este caso, nuestro alumno. Fíjense que la respuesta a este puede ser cuestionario. Puede ser que mi alumno me ponga con la primera C en mayúscula Eso también yo lo, lo, lo, lo puedo tomar como válido. Sí, le doy 100%. Otra posible respuesta, por ejemplo, puede ser cuestionario, todo en minúsculas en este caso. Y... La otra posible, por ejemplo, puede ser que me escriba todo en mayúsculas. Y en ambos casos puedo considerar que esta respuesta es válida. Entonces, una vez que tenga listo esto, le doy en guardar cambios. Y ya tengo, en este caso, mi, mi pregunta de tipo respuestas cortas que es la que observamos acá y ya sabemos cómo comprobar. El, el otro tipo es cuando uno trabaja con este tipo de preguntas, que en este caso la plataforma no lo califica directamente, que es el tipo de pregunta, del tipo este, ensayo, ¿sí? Este tipo de preguntas la plataforma no me va a permitir en este caso eh, calificarla directa, eh, directamente. La, la plataforma no lo va a calificar, perdón, pero eh, el profesor en este caso va a ser el responsable de ingresar hasta esa pregunta, leer lo que respondió el alumno para finalmente asignarle una puntuación que en este caso el profesor considere oportuna. Entonces, 5. Asignamos la puntuación por defecto y dejamos la configuración tal cual está. Una vez que tenemos esto, guardamos los cambios y podemos decir que las preguntas de la unidad 2 ahora ya están listas para poder trabajar. Entonces voy a volver nuevamente al curso ahora. Podemos decir que esta parte del, del banco de preguntas, yo creé 5 preguntas, me faltó una en este caso, pero en honor al tiempo nada más, ya lo tengo creado, cada uno tiene 10 puntos. Ahora llegó el momento de crear mi cuestionario. Entonces... Lo siguiente que voy a... No sé si hay alguna pregunta hasta acá para poder continuar y después al cerrar el cuestionario, entonces, eh, pregunto, o oh, si hay alguna pregunta en concreta hasta acá. Me pueden interrumpir sin problema. Miguel, una pregunta. Sí. sí. Eh, nosotros cada año cerramos el curso y habilitamos nuevamente el siguiente periodo lectivo, ¿verdad? ¿Y sí. esas preguntas cómo quedarían en el banco de preguntas? Eso que aunque archivemos el curso del año 2019, en el 2020 yo puedo acceder igual a ese banco de preguntas o cómo se maneja eso. Sí, se, se queda eso. Inclusive yo el próximo año puedo ir agregándole más preguntas a esa unidad en particular y van a ir sumando, van a ir sumando. El objetivo justamente es eso, ¿verdad? Tener categorías de preguntas donde yo al correr de los años tenga más o menos 100 preguntas y eh, al comienzo es muy trabajoso, se dieron cuenta de que es muy trabajoso, la ventaja es que eh, la plataforma ya te lo califica prácticamente todo a excepción del, del tipo de preguntas que vimos que nosotros tenemos que, que trabajar, pero eh, eso ya queda ya adentro y vamos a suponer eh, que... Yo como docente estoy trabajando con mi plataforma de educa, estoy enseñando una asignatura en particular en la Facultad de Ciencias Médicas, pero de repente también estoy en otra casa de estudios y esa otra casa de estudios también tiene en este caso la misma plataforma que yo utilizo en, en la Facultad de Ciencias Médicas, ¿okay? que en este caso es el, el Moodle. Pero tiene que ser la misma versión o superior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer como docente? Yo puedo importar esas preguntas desde el banco de preguntas, porque se dieron, se, si se dieron cuenta, en el banco de preguntas había cuatro enlaces, uno que era la de preguntas, otro la que era la de categorías, otra que era la de importar preguntas y otra la de exportar preguntas. Entonces, yo puedo importar esas preguntas y llevo en un archivo, ¿verdad? Me voy hasta mi curso, en otra casa de estudios o por qué no puede ser de que yo tenga por ejemplo una asignatura por, por ejemplo eh, de Medicina Interna 1 por decir y tengo Medicina Interna 1 en la filial de Santa Rosa. ¿okay? Entonces yo voy a trabajar Medicina Interna 1 en la central y voy a trabajar Medicina Interna 1 en la filial de Santa Rosa. Entonces lo que puedo hacer es importar mis preguntas de Medicina Interna 1. De la central y luego eh, exporto esas preguntas a mi curso de medicina interna 1, pero de la filial de Santa Rosa. Ese tipo de cosas se puede hacer desde el banco de preguntas. Entonces, uno ya tiene todas sus preguntas en, en el otro curso. Y el, respondiendo un poco, no se pierden las preguntas. ¿sí? O Esa es una ventaja que tenemos. Esas preguntas se quedan ya dentro del banco. Ok. Bueno, entonces. Eh, Quiero continuar un poco mostrando eh, cómo se configura, en este caso, esta, este cuestionario. Fíjense que eh, ya tengo yo activada la edición de mi curso. Sin activar mi curso no voy a poder agregar mi cuestionario. Y me voy hasta acá, me voy hasta, en este caso, añadir una actividad, un recurso. Y lo que yo tengo que añadir en este caso es un, una actividad de tipo cuestionario, Sí, que es esta opción. Entonces, yo selecciono esta opción acá y paso a configurar mi cuestionario. Es siempre es muy importante reconocer de que el cuestionario se hace en dos, en, digamos, en dos momentos. El primer momento es cuando yo creo mi cuestionario en sí y lo dejo preparado, que sería como una hoja en blanco, digamos, y luego tengo que entrar dentro de ese cuestionario y, eh, digamos, traer esas preguntas para que el cuestionario quede, eh, en este caso, listo para que lo use mis alumnos Ese sería el segundo momento. Entonces, tengo que poner un nombre, por ejemplo, prueba formativa unidad 2 acá. Y acá yo puedo poner todas las reglas del juego, así Acá es donde yo puedo indicar de que si hay una contraseña, eh, de que eh, el alumno tiene 30 minutos para completar un montón de cosas. Eso yo lo pongo acá en la descripción del, del cuestionario en sí. ¿sí? Eso es lo que mi alumno lo va a ver. En cuanto a la temporalización, la temporalización en este caso nos pide del 7 al 12. Entonces yo tengo que definir eso acá. Yo tengo que indicarle que el cuestionario va a abrir el 7 y que el cuestionario cierra mañana a 12 ok y de acuerdo a la cantidad de preguntas en este caso que yo estoy teniendo dentro de mi curso entonces yo puedo definir eh, cuál es el límite de tiempo que yo les le quiero dar a mis alumnos para que completen este este cuestionario entonces yo puedo decir que con cinco preguntas ya son suficientes 20 minutos cuatro minutos por preguntas y acá, ¿cómo va a, a terminar esto? Yo siempre sugiero que eh, el, el cuestionario se, se tiene que enviar automáticamente. Entonces, cuando llega a esos 20 minutos, cierra el cuestionario y envías, sin la necesidad de que el alumno, en este caso, envíe. Están las otras opciones, por ejemplo, para darle un periodo de, para enviar el cuestionario. Y acá, de repente, uno le puede dar, por ejemplo... Eh, si, si opta por eso, por ejemplo, le puede dar un tiempo de dos minutos para finalmente darle, enviar el cuestionario. Pero realmente cuando llega este límite de 20 minutos acá, él ya no va a poder en este caso de completar más el cuestionario. No importa el periodo de envío que nosotros le demos, él ya no va a poder completar. Acá es muy importante si es un cuestionario, en este caso uno puede tomar un cuestionario como una prueba formativa y en ese caso les puede dar, por ejemplo, hasta tres, cuatro intentos con el objetivo de que el alumno aprenda de sus errores. Pero cuando es una, una prueba que lo vamos a tomar como parte de nuestra planificación, digamos que va a tener un puntaje dentro de todo el trabajo que tienen que hacer, entonces nosotros normalmente definimos esto como un, eh, en, en un solo intento. Podemos poner la calificación para probar, si de repente nosotros decimos, este cuestionario va a tener 50 puntos y que el alumno tenga 25, a partir de 25% le va a ser válido. Pero normalmente nosotros lo manejamos esto con, con, con promedios en, en nuestra tabla de Excel y, y bueno, depende de cada uno. Yo suelo dejar esto en, en blanco y después lo manejo desde otro punto. Acá, esta parte, aunque ustedes no lo crean, esto de poner cada tres preguntas o cada cinco preguntas, es una parte muy importante del esquema, que es lo que pide acá en, en esta parte de la. De la eh, en este caso, de las instrucciones. Esto yo lo pido así, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, 20 preguntas en nuestro cuestionario, y si todas eh, toda esas preguntas lo ponemos, por ejemplo, en una misma página, porque eso también. Eh, se suele usar también nunca todas en una misma página hay, hay algunos profesores que, que lo manejan así el inconveniente de eso es que si nosotros ponemos 20 preguntas y decimos que el cuestionario va a tener 60 minutos para que el alumno complete el alumno en todo momento va a estar haciendo este scroll acá y va a estar con, completando pero esta url no va a ir cambiando entonces cuando llega 20 minutos, la plataforma va a notar de que el alumno está inactivo y directamente lo saca. Entonces, cuando llega una hora, el alumno quiere enviar su tarea, entonces el alumno está desconectado de la plataforma. Entonces, es muy importante eh, que eh, el alumno vaya navegando en la siguiente página, en la página de atrás, constantemente, para que la plataforma entienda de que él está trabajando y no le quite su sesión entonces esta parte es muy muy importante comportamiento de la pregunta lo dejamos así, en revisión esto yo lo suelo desmarcar todo inmediatamente después de cada intento, porque lo que genera en el alumno es un estrés si de repente, si lo configuramos así, el alumno puede ser de que en el momento del examen se equivoque y le diga acá hiciste mal, entonces el alumno se pone nervioso, ¿okay? entonces no es recomendable utilizar esta parte de las opciones. Sí suelo, en este caso, eh, indicarle los puntos y si tengo una retroalimentación global, le suelo indicar, pero no le indico en qué acertó ni en qué, eh, no sé, digamos, eh, en qué rola la respuesta y siempre, siempre es recomendable que el alumno pueda consultar el cuestionario después del cierre. Ahí todo el mundo puede ver eh, en qué se equivocó y en qué no se equivocó. En apariencia, suelo utilizar imagen pequeña porque me gusta verle a mis, a mis alumnos. En este caso, eh, el rostro de mis alumnos es como que eh, da gusto verle a los, a los alumnos ahí. Y acá eh, uno puede definir la contraseña del examen. Acuérdense de que la contraseña del examen tiene que tener las características mayúsculas, minúscula caracteres no orfanuméricos y números. ¿Ok? Por ejemplo... Eh, le puedo poner una contraseña que diga eh, prueba punto 2, por ejemplo. ¿ok? Prueba de la unidad 2. Entonces esto tiene que cumplir mayúsculas, minúsculas, el carácter no alfanumérico, en este caso, por ejemplo, puedo usar una barra de división. Tengo el número y la sumatoria es mayor a 8. La misma cosa pasa con nuestra contraseña de EDUCA. ¿Qué más pedía acá? Eh, opciones de revisión, que ya lo vimos. Y bueno, entonces ahora ya estamos en condiciones de simplemente guardar los cambios y regresar al curso. Acá lo único que yo hice fue preparar el cuestionario. Esto no tiene ninguna pregunta adentro. Entonces, el, el, la siguiente parte que tengo que trabajar es en agregarle las preguntas a ese cuestionario que en este momento está en blanco. Entonces para ello yo tengo que irme hasta donde está mi cuestionario y en ese punto ingresar dentro de mi cuestionario y agregarle esas preguntas que le están faltando. Entonces me voy hasta mi cuestionario acá. Me voy hasta acá, hasta mi cuestionario. Ingreso dentro de mi cuestionario. Fíjense que siempre me va a mostrar acá desde eh, de cuánto va a estar abierto acá. Recuerden que tienen que estar las reglas de juego. Y acá me indica que aún no se ha agregado ninguna pregunta. Esto está en blanco, entonces yo le digo que quiero editar este cuestionario. Y es ahí donde me lleva hasta este punto donde yo tengo que indicarle sobre cuánto va a ser. Según nuestro, nuestro, eh, nuestras instrucciones acá, yo tengo que tener seis preguntas y preguntas. Eh, tiene que, cada pregunta tiene que valer 10 puntos entonces yo tengo que tener en cuenta eso, acá le digo que yo quiero, ahora quiero agregar preguntas recuerden que yo les comenté que en este punto también se puede agregar preguntas pero yo lo manejo de, de, desde el banco de preguntas porque así puedo obtener, digamos todas mis preguntas bien ordenadas entonces yo le digo que yo quiero traer ya yo ya tengo hechas esas preguntas yo quiero que me traigas que me filtre en este caso todas las preguntas que están en la unidad 2 en este caso y a partir de ahí yo selecciono los temas que yo quiero que tenga este cuestionario. En este caso yo necesito que todas estas preguntas estén adentro, entonces tengo que seleccionar una por una. Y una vez que tenga seleccionadas las preguntas que yo quiero que aparezcan en este cuestionario en particular, le digo añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Entonces ahí ya tengo. Otra cosa que tengo que cuidar acá en este punto es lo que comenta acá de que el, en este caso la valoración global. En este caso mi valoración global va a ser de 50 puntos para mi ejemplo porque la sumatoria de estas preguntas acá me está dando el total de calificaciones de 50. Entonces yo este 10 puntos que tengo acá, yo lo tengo que cambiar por 50 y siempre tenemos que tener en cuenta de que esta relación que existe acá, esta relación de total de calificaciones con la calificación máxima, tendría que coincidir. Como yo les comenté, si de repente yo digo, no, esta pregunta solamente va a valer 5 puntos, yo puedo cambiar esto acá, ¿Sí? Le puedo cambiar, le doy un enter y ahí en este caso cambio esa, esa, el puntaje que yo definí en esa pregunta. Esto es solamente un ejemplo. Fíjense que acá yo tengo 45 puntos en calificaciones totales y calificación máxima tengo 50. Como les dije, es recomendable que siempre esto coincidan. Entonces, una vez que ya tenga hecho mi cuestionario, que ya tenga todas mis preguntas y una vez que yo esa esas preguntas desde el banco de preguntas y una vez que yo me asegure de que la sumatoria de los puntos que se observan acá coincide con la cantidad máxima de cuestionario, entonces yo ya puedo decirle que este cuestionario está en condiciones para ofrecerle a mi alumnos No sé si hay alguna consulta con respecto a esto, profes, entonces para, para poder comentar eso, si quedó bien claro eso. Si quedó bien claro, entonces avanzo con lo que sería la siguiente tarea. La siguiente tarea en este caso, esto simplemente que tienen que hacer, tienen que copiar la dirección URL de su curso y pegar en, en esta tarea acá abajo y entregar de esa manera la tarea. Vamos a, a mirar la, en este caso la tarea A6 que corresponde justamente a añadir una tarea esto sí o sí esto, estos son los caballitos de batalla que nosotros tenemos dentro de, de EDUCA en cuanto a actividades sí o sí tenemos que trabajar con pruebas y sí o sí eh, tenemos que eh, ofrecerle, en este caso, tareas a nuestros estudiantes. Entonces, para ello añadimos una actividad que va a ser de tipo tarea, en este caso. Y tenemos que poner el, el, el nombre de la tarea en este caso. Fíjense que voy a tomar como ejemplo, a mí siempre me gusta trabajar con, con Word para, en este caso, eh, plantear una tarea porque el Microsoft Word nos da la ventaja de que básicamente ya nos ya nos corrige, nos muestra dónde están los errores ortográficos, por lo menos, y eso es una, una gran ventaja para nosotros. Fíjense que nuestros alumnos creen que nosotros somos perfectos muchas veces y eh, nos nos suelen, en este caso, eh, nos suelen solicitar ahí, el, eh, o nos recriminan muchas veces, eh, os, eh, o comentan entre ellos eh, nuestros errores ortográficos, entonces eh, hay que tener mucho cuidado también con eso ¿no? por eso yo suelo usar Excel en este caso a ver si puedo copiar esta tabla entonces, son los pasos, esta es la estructura que yo suelo utilizar, como ya les comenté ¿Y qué más? Ah, esta parte. Esta es la parte que, que me falta. Esta. entonces esto después lo tengo que retocar un poquitito pero básicamente está todo acá a los criterios bien, entonces una vez que yo ya tenga todo el, el texto de mi de, de, de mi tarea, en este caso tengo que pasar a configurar mi tarea, ok entonces yo tengo que definir desde qué fecha hasta qué fecha tiene que estar mi tarea disponible, ¿sí? Y desde qué hora hasta qué hora tiene que estar mi tarea disponible en este caso. Entonces, puedo definir esto hasta las 23.30, por ejemplo, acá. Y también puedo definir... Eh, que me empiecen a entregar a partir de las 7 de la mañana, por ejemplo. Esta opción yo la suelo dejar desmarcada porque cuando tenga un tiempito ya entro a, a calificar esto. Y si yo quiero que nadie más entregue después de esta fecha la tarea, entonces sí o sí tengo que marcar esto acá y tengo que definir esto en, en la misma fecha y a la misma hora en este caso, para que nadie más pueda subir en este caso sus tareas yo suelo dejar esto sin marcar porque mi objetivo es que como estoy trabajando en un curso 100% a distancia yo soy consciente de que todos los participantes de mi curso son personas que están trabajando que tienen hijos que tienen un montón de ocupaciones y que encima otra vez quieren estudiar entonces yo suelo desmarcar esta opción acá para que Igual si cierra este, este periodo de tiempo, entonces puedan ellos entregar. Ahora, cuando cierre el curso, entonces eso ya suelo habilitar ahí y la fecha límite del curso, y más de eso no suelo dar ninguna prórroga. Acá eh, permitir texto en línea es para permitirle a, a, a los alumnos que puedan escribir en el cuadro de texto donde ustedes suelen eh, pegar la URL. Yo, inclusive, puedo limitar esto a 500 palabras, por ejemplo. Y acá puedo limitar el número de archivos adjuntos Por ejemplo, suelo dejar en uno o en dos. El límite de subida, dependiendo, eh, en este caso lo dejo en, en 10 megabytes. Y acá yo puedo elegir el tipo de archivo en este caso. Si dejo esto en blanco, puede ser cualquier tipo de archivo. Entonces, esto yo lo suelo dejar desmarcado. Tipo de retroalimentación. Comentarios en línea. Es para que me aparezca ahí el comentario. Entonces, esto suelo dejarlo en sí. La configuración de la tarea. Eh, este es necesario que los estudiantes lo dejo en no. La reapertura siempre le, lo dejo en manual para que yo, como docente, pueda reabrir eso sin ningún problema. Configuración por grupo. Es muy importante que esté en no, inclusive cuando usen grupos. Porque hay veces que si lo dejamos en sí, entonces un miembro alza y después ya le bloquea a todo. Entonces es importante de que esto esté en no. En avisos. Es muy importante de que esto esté en no para nosotros, porque si no se nos va a llenar, en serio se nos llena, eh, en este caso, nuestra bandeja de entrada del correo de electrónico y que si sí le notifiquen a los estudiantes de que ya nosotros le calificamos la tarea. Eso también es muy importante. En cuanto a la puntuación, eh, uno puede definir, en este caso, una puntuación o si no va a puntuar esta tarea, ¿sí? En este caso, lo que más se utiliza son las escalas. Nosotros vamos a ver cómo definir escalas en el curso, en el, recién en la otra semana. O podemos también definir una puntuación acá sobre 10 puntos. Por ejemplo, esta tarea puedo dejarlo en 10 puntos. Y acá es donde uno define el método de calificación que va a tener. Si yo voy a usar una guía de evaluación, que es el video que mostré, el, el que está en el curso, entonces elijo esta opción. Si yo voy a usar una rúbrica, que es el video también que está en el curso, entonces elijo una rúbrica y en otro segundo momento entonces trabajo con mi guía de evaluación y en otro segundo momento trabajo con mi rúbrica. Si yo le digo que voy a trabajar con calificación simple directa, esto ya se queda así tal cual y ya lo puedo en este caso ofrecer a mis alumnos. Eh, ajustes comunes al módulo lo dejo que muestre en la página del sitio en restricciones de acceso acá es donde la próxima semana vamos a estar trabajando con restricciones de acceso donde nosotros eh, podemos restringir esta actividad para un grupo eh, de, de personas en este caso el video este ya, ya lo grabé y eso se hace acá en restricciones de acceso yo digo que esta tarea Va a estar restringida solamente a ciertos grupos de usuarios. En este caso, que este, esta tarea esté para el grupo de kinesiología, por ejemplo. ¿Ok? Y es así como ya lo manejé en, en, en esta unidad. Cada grupo de trabajo en, en, en la tarea A8, en este caso, ya tiene definido y solamente los integrantes de ese grupo de trabajo pueden ver y pueden acceder al contenido de esa tarea. En este caso, eh, me adelanto un poco y ya les muestro cómo se hace. Eh, pero estos grupos se definen en otro lado ya grabé también ese vídeo lo voy a publicar la otra semana y una vez que lo tenga listo simplemente le doy en guardar cambios y regresar al curso entonces esta es la forma en la cual nosotros preparamos una tarea en la cual nosotros configuramos una tarea recuerden que si estamos vamos a usar guías de evaluación o si vamos a a utilizar en este caso una rúbrica, tenemos que entrar nuevamente a la tarea, ir a calificaciones avanzadas y ahí agregar nuestra rúbrica o en todo caso ahí agregar nuestra eh, guía de evaluación. Y si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, una escala personalizada que nosotros mismos eh, preparemos nuestra escala, en ese caso entonces la próxima semana también vamos a ver eso, cómo crear una escala personalizada y cómo usar esa escala dentro de una tarea. Entonces, eh, eso recién la próxima semana lo vamos a mirar. Una vez que yo tenga lista esto, fíjense, esta actividad, solamente los participantes en este caso de kinesiología, lo que acabo de yo mostrar, lo pueden ver. ¿Por qué? Porque está restringido solamente a ese grupo. Y así trabajé con, con cada uno de los grupos en, en la actividad A8. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto. Creo que en los videos ya, ya mostré eso, pero si hay alguna consulta con respecto a esto, sin, sin problemas. Miguel. Miguel. Hola, profe. Sí. Eh, por ejemplo, yo no sé en qué grupo estoy. Vos estás en el grupo de medicina interna, profe. Vos estás sí. en el grupo de medicina interna y el, el grupo de medicina interna es el, el que dice acá, grupo restringido y solamente los que están en medicina interna pues, pueden ingresar hasta acá, este enlace que vos ves acá, que yo tengo oculto sí. acá, lo vas sí. a ver en azul, entonces vos tenés que ingresar dentro de, de tu grupo, fíjate que yo estoy trabajando con grupo de quinesio, cuando lo de cirugía, pero en este caso lo tengo el de medicina interna acá entonces tenés que entrar ahí, leer la descripción de la tarea y luego invitarle a cada uno de ellos para que se matriculen a tu curso. Eso es lo que pide esta tarea. Yeah. Preparando un poco el terreno para lo que va a ser la, la otra semana, donde también pido de que... Todos los participantes o por lo menos algunos entreguen una tarea en tu curso y que vos por lo menos entregues una tarea en el grupo del compañero, perdón, en el curso del compañero para que después puedan ustedes calificar esa tarea. Porque justamente eso es lo que hacemos. Nosotros preparamos una tarea, nosotros ofrecemos esa tarea a nuestros estudiantes, pero después nuestros estudiantes tienen que entregar también dicha tarea y nosotros tenemos que entrar. Mirar lo que entregó el compañero, en este, perdón, el alumno en este caso, y asignarle una puntuación. Entonces, esa va a ser eh, tarea ya para la próxima semana, que ya le estoy adelantando cómo vamos a trabajar, profe. Otra pregunta, Miguel. Sí, eh, por ejemplo, eh, yo entrego la tarea, pero yo sí. quiero seguir eh, practicando, digamos, sobre todo esta cuestión de las preguntas y para poner en el cuestionario. ¿Yo puedo seguir haciendo pero no entregar en mi aula de prueba? Sí, por supuesto, por supuesto, el aula de prueba está justamente para eso. Yo lo único que voy a mirar es que cuando vos me entregues el cuestionario, dentro del cuestionario yo encuentre seis tareas, eh, perdón, seis preguntas, y que las seis preguntas tengan 10 puntos y que el total en este caso sea de 60 puntos. Y bueno, siguiendo un poco de que te, eh, tenga que permitir un solo intento y, y lo que pe pedí en ese caso, en esa actividad. Pero ustedes en todo momento pueden crear dos o tres cuestionarios más sin problema. Pueden crear cinco, diez, veinte preguntas más sin problema. Recordemos que esas preguntas que ustedes están haciendo en su curso ahora, después lo pueden importar directamente al curso de medicina interna, por ejemplo. Okay. Entonces, lo importas ahí y cuando quieras ofrecer el cuestionario del tema que vos desarrollaste, profe, dentro de tu asignatura, entonces esas preguntas ya van a estar ahí disponibles y lo único que vas a hacer es crear tu cuestionario, definir la fecha para tus alumnos y estirar esas preguntas para después ofrecerle ya a tus alumnos. Ah, así así de sencillito va a ser, profe. Muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces... Voy a pasar al, al, al, al, a la siguiente tarea, que en este caso sería la actividad A7. Acá en esta actividad, ojo, solamente pide elegir una actividad, ¿ok? No hace falta, lo ideal sería que agarren y preparen todas las actividades, ¿verdad? Pero en este caso no hace falta que hagan eso. Cada uno va a tomar, digamos, la la actividad que más le guste, ¿sí? Y en ese caso, crear esa actividad. Yo, a modo de ejemplo, solamente voy a crear un, un, un glosario de términos, en este caso, que es, va a ser mi ejemplo acá, pero después están los videos para poder crear una wiki, por ejemplo, o poder crear una lección, en, en, en este caso, en, en Educa. Pero uno nada más, no hace falta que hagan todo, ¿sí? Y eh, en este caso me indican, a mí me gustó más trabajar con, en este caso, con, con una lección, porque considero que eso me va a ser útil en, en, en mi trabajo con, con mis estudiantes, ¿ok? O de, a mí me gusta más trabajar o profundizar en, en la parte colaborativa, entonces por eso elegí trabajar con una wiki, por ejemplo, ¿ok? O a mí me gusta la encuesta predefinida, entonces... Eh, esto esto se, se usa al final del curso ya normalmente, no al comienzo, sino que se usa al final para obtener retroalimentación de nuestros alumnos. O a mí me gusta trabajar de forma colaborativa y pongo un glosario de términos que yo considero que es esencial que los alumnos, en, en este caso, manejen durante, en el des, durante el desarrollo de mi asignatura y cada alumno, en este caso, tiene que buscar un vocabulario, en este caso, de que, yo, que se utiliza dentro de la asignatura, y nutrir, en este caso, este glosario. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, glosario de términos de la asignatura o de la cátedra, y ahí pongo el, el, el nombre, ¿sí? Luego, una pequeña descripción. Eh, en esta actividad, se pide buscar en... El, el diccionario médico y eh, añadir términos al glosario, por ejemplo. ¿okay? Entonces, una vez que tenga esto, yo digo que esto va a ser un glosario secundario, entradas, estado de aprobación, esto es si yo como docente voy a probar, si es que no, simplemente lo dejo en no. Permitir editar siempre, les puedo decir que sí. Permitir entradas duplicadas, esto yo puedo dejarlo en sí o lo puedo dejar en no. Entonces yo puedo tener, un alumno puede subir el mismo término, por ejemplo, que subió el compañero. Si lo dejo en sí, me va a permitir. Si lo dejo en no, entonces le va a indicar al alumno que ya no puede, que tiene que seleccionar otro término. Permitir comentar la entrada es muy importante que esté en sí porque recordemos que esta es una actividad colaborativa, entonces el compañero le puede en este caso, le puede comentar en este caso la entrada al otro compañero y acá en autoenlace automático, entonces si lo dejo en sí por cada pregunta o perdón, por cada texto que aparezca dentro de la, dentro de educa en este caso le va a crear un hipervínculo. Eh, por cada texto, de repente yo estoy hablando sobre, qué sé yo, eh, las lesiones en el en la mano, por decir, tal vez estoy diciendo una pavada así, y si pongo que es una lesión en, en, en términos médicos, en este caso, entonces ya la, esa palabra lo va a tomar y le va a poner un hipervínculo automático, va a ser la plataforma, y si el alumno le da clic sobre ese hipervínculo, entonces ya le va a llevar a este glosario de términos. Simple diccionario, eh, entradas 10, mostrar enlace, alfabeto, sí. Dejo todo. Fíjense que esto yo lo puedo calificar también. Puedo decir que no hay calificaciones, o yo puedo eh, usar, por ejemplo, eh, promedio de calificaciones acá, y puedo, por ejemplo, usar una rúbrica de, perdón, un, una escala de deficiente regular excelente, por ejemplo, para calificar esta actividad, si lo considero oportuno mostrar en el curso y una vez que tenga esto listo entonces ya lo dejo preparado para mis alumnos entonces yo como docente considero para esta actividad en particular que eh, la forma una de las herramientas que ofrece educa eh, y que mejor me va a servir a mí como eh, docente dentro de mi asignatura por ejemplo, considero que es un glosario de términos y entonces en la actividad A7 elijo el glosario de términos y eh, en este caso lo publico en mi grupo. Eh, perdón, en, eh, como parte de esta tarea. Solamente elegir uno y en este caso eh, publicar eso en, en la entrega de la actividad A7. Esto ya está en, el, en, el, en, en los videos de cómo añadir una entrada al glosario, así es que ya no... No voy a mostrar eso, pero así quedaría visible también el glosario de términos si es que ustedes optan por esta, por este tipo de actividad en particular. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Fíjense que esto, eh, en, en la wiki y en este caso el glosario de términos, son tipos de actividades que nosotros usamos en Educa, pero en este caso para buscar eh, el trabajo colaborativo de nuestros alumnos donde ellos van a tener que ir aportando a nuestro curso donde ellos van a ir nutriendo en este caso nuestro curso con los aportes que ellos dan con los comentarios que ellos hacen sobre el trabajo del compañero entonces eh, eh, son herramientas útiles que tenemos dentro de la plataforma y que lo podemos utilizar sin, sin inconveniente no sé si hay alguna consulta con respecto a eso Sí, Miguel. Eh, un, hay un icono un allí, en, eh, cuando estamos editando nuestras actividades, que dice Ajá. finalizar la tarea. Arriba uno le pone las fechas de habilitación y también puede la, pone la fecha límite, pero más abajo hay otro que dice finalizar la tarea, y ahí dice que el estudiante puede marcar manualmente cuando ha finalizado la tarea, o que no hay finalización de la tarea y no me acuerdo la tercera opción cuál era. ¿Eso qué, fin, qué utilidad tiene? Porque no sé si eh, en algunas tareas, por ejemplo, si se, uno deja que el alumno marca manualmente, después ya no puede entrar, o qué implicancia tiene si uno marca eso. Pagar eh, eso es, es información para el alumno en este caso. Es muy interesante lo que me está preguntando. No sé si vos ves este checkbox que yo veo acá, donde me permite marcar esto como, como finalizado. Entonces, sí, yo veo. puedo permitir eso, por ejemplo, para que el alumno diga, bueno, yo ya leí ya esta guía didáctica ideas, entonces yo ya lo marco, esto como que yo ya hice esa lectura. Entonces, esa información para el alumno. Entonces, el alumno al entrar puede ver qué documentos ya, ya visualizó o qué tareas en este caso ya terminó. Fíjate un poco que acá esto no están configurados de esa manera, por eso no me muestra acá el, el, el checkbox en este caso. Pero solamente sirve para eso, doctora. Gracias, gracias Miguel. Dale. Y bueno, y la última actividad fue lo que ya les estuve comentando. Eh, cada. Cada integrante en este caso tiene que entrar al grupo donde corresponde no le va a permitir ingresar en el otro grupo porque no no es el grupo donde está asignado ya mostré también eso y esto lo vamos a trabajar en la otra semana los videos ya lo tengo todo hecho simplemente me falta publicar pero cada integrante va a entrar con su grupo de trabajo tiene que primero lo primero que se hace es se tiene que definir en este caso la contraseña de automatriculación para sus estudiantes, que en este caso sus estudiantes van a ser sus propios compañeros y que en este caso el estudiante en el curso del compañero va a ser la persona que haga esto. Entonces, uno define la automatriculación estudiante acá, define la automatriculación estudiante acá y es esta contraseña de automatriculación la que le envía a los alumnos. Normalmente los profes, cuando yo les creo una un curso dentro de EDUCA, yo ya creo esta contraseña de matriculación, entonces cuando le respondo en el correo al profesor, ya le envío esta contraseña y también le suelo enviar el enlace de su curso para que a los alumnos le envíe tanto el enlace donde tienen que ir y también la contraseña que tienen que poner para matricularse. Esta contraseña para el alumno, fíjense que eso se define acá abajito, se define que esto es para el estudiante. Entonces, el estudiante se matricula con rol de estudiante ahí en el curso. Pero yo también puedo, y a, ojo, si yo les defino una contraseña y de repente esa contraseña que yo les defino y le envío por correo electrónico no le gusta, entonces pueden entrar hasta acá y modificar esa contraseña que yo les puse. Ustedes tienen el rol de profesor y tienen con ese rol eh, la posibilidad de hacer esa modificación. Yo puedo también en todo momento, por ejemplo, estoy trabajando con eh, mi curso y dentro de mi curso tengo varios colegas. Entonces, yo puedo definir un método de matriculación, por ejemplo, un nuevo método de matriculación, de automatriculación, para mis colegas en este caso. Entonces, yo digo, este va a ser eh, matriculación docente, por decirlo, ¿sí?, y yo defino que esta, este, esta contraseña, qué eh, no sé yo, eh, yo, uso educa. Siempre es importante visualizar, ¿sí? Entonces pongo educa. Ahí está. Educa. Profesor. Punto 38, ok, entonces si yo voy a compartir mi curso con otros docentes, entonces primero defino la clave y luego digo, este docente va, a, o sea, este, este, este colega va a tener rol de profesor o este colega en mi curso va a tener un rol de profesor sin permiso de edición guardo esto y luego le envío esta contraseña a mi colega para que busque mi curso y se matricule dentro de mi curso ya sea con rol de profesor o con rol de profesor sin permiso de edición. Este tipo de cosas también lo podemos hacer. Bien, entonces, eso es lo que, una de las cosas que pedía en esa actividad A8. Y lo otro que pedía era, en este caso, matricularle a... a, a en este caso, que, que puedan matricular a, a, a un usuario, en este caso que ya tenga su cuenta dentro de educa recordemos que si este usuario no tiene cuenta dentro de educa no va a poder matricularle porque no le va a encontrar entonces este correo uno lo puede buscar por nombre por apellido o lo puede buscar por correo electrónico es por eso que el correo es muy importante eh, en este caso dentro de eh, de la plataforma. Acá cuando yo le escribí Educa, él ya entiende de que mi correo es educa.med.una.pi entonces selecciona al, a, a la persona que le quiere matricular y en un segundo momento en este caso elige cuál es el rol que le tiene que dar. Uno le puede también automatricular a, a su colega en este caso buscando el nombre del colega y digo, este va a trabajar conmigo, este colega va a trabajar conmigo y él va a tener el rol de profesor. Este colega va a trabajar conmigo y él va a tener el rol de profesor sin permiso de edición. Él me va a ayudar a calificar todas las tareas, pero voy a ser yo quien suba los materiales y quien proponga las actividades dentro del curso. Entonces, eh, pide en este caso matricularle en forma manual a este usuario, a Educa, y darle el rol de profesor sin permiso de edición. Y lo otro era definir esa contraseña de, de automatriculación para mis estudiantes y en este caso, eh, entrar dentro de mi grupo y eh, redactar un correo electrónico. ¿sí? Y dentro de ese correo electrónico, invitarle al colega enviándole el enlace, en este caso, de dónde está su curso y la contraseña para que se pueda matricular a mi curso con el rol de estudiante. Eso es lo que está pidiendo en este caso la actividad A8 para poder eh, completar, en este caso, esta, esta actividad. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Pues eso es lo que pide. Ingresar, eh, obtener la contraseña, matricular con rol de profesor sin permiso de edición a este usuario y luego enviar la contraseña y el enlace del curso donde ustedes están con rol de profesor al otro compañero que aparezca dentro de esta lista y acá ya les pongo el correo electrónico de donde ellos van a recibir esa información. Entonces, yo tengo que estar atento acá a que me llegue la invitación de mi compañero, eh, darle doble clic en este caso al enlace del curso que me envía y luego matricularme a su curso con rol de estudiante. Y también después tengo que mirar la actividad que él está ofreciendo en ese curso y entregar esa actividad. Eh, para que en un segundo momento él tenga la posibilidad de calificar mi tarea. Porque eso es lo que finalmente hacemos. Ofrecemos actividades, ofrecemos recursos. Esas actividades después tienen que ser entregadas por los alumnos para finalmente nosotros como docentes asignarle una calificación. No sé si hay alguna consulta con respecto a, a esta actividad. Miguel. Sí, profe. Sí. Eh, eh, ¿Cómo...? ¿Cómo voy a entregar la tarea en el otro curso? No entiendo yo eso. Ah, no. Eh, eh, acá en este curso vas a, vas a seguir las mismas reglas que están acá. Se pide preparar un documento que responda a estas preguntas que están acá y adjuntar junto a la URL de tu curso. Eso es con respecto a, a esta tarea. Pero en el otro caso, y yéndome un poco a lo que vos me estás preguntando, usted, profe, ahora está preparando en este caso una tarea sí, una tarea para sus alumnos, entonces en este caso sus alumnos van a ser los compañeros que están ahí, ellos van a ser que, quienes van a hacer esa tarea y entregar esa tarea para que vos puedas calificar esa tarea y vos como alumna de los cursos de los compañeros vas a tener que entrar a los cursos de tus compañeros, mirar por lo menos una de las tareas de eso porque están grupos de seis, mirar por lo menos uno y decir, esta tarea es lo que yo voy a entregar en el curso de mi compañera Felicia, donde Felicia está como profesora ahí y yo estoy como alumna en su curso. Y entregas. Y se espera que la profesora Felicia en un segundo momento mire tu tarea y te asigne una calificación. Lo, lo que tenemos que ver acá en este punto, en, en esta parte del curso, no es que yo realmente tenga que hacer tal cual como me pide Felicia. ¿verdad? Porque lo ideal es que yo tenga la competencia de matricularme en su curso, de entregar una tarea en su curso y que ella tenga la, la competencia de mirar mi tarea y de asignarme una calificación. Entonces yo normalmente no, como les digo, eh, a mí la parte de calificación en sí, eh, de poner un puntaje, no, eh, para mi curso en particular, no es lo... Lo que yo busco, si no lo que busco, es que tengan esas competencias. En este caso, la competencia de que ustedes puedan calificar una tarea. Ese es mi objetivo. No sé si yo respondí, profe, a tu consulta. Ok, gracias. Dale. Sí, sí, sí. Profesor. Dale. Sí, ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces si no hay ninguna consulta, la podemos, en este caso, eh, dejar hasta, este, hasta acá. Eh, si, hay, si surgen otras preguntas, en todo caso voy a estar respondiendo ya en el foro, en el foro de, de preguntas y eh, nos vemos el próximo lunes eh, en la misma hora si Dios quiere. Eh, muchas gracias por la participación y estaré atento a, a sus consultas. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Gracias Miguel, que pases bien, saludos a todos Muchas gracias, muchas gracias Saludos a todos, hasta luego Hasta luego, gracias Hasta luego Miguel, muchas gracias Hasta luego profe a todos. Hasta luego a todos en <risa> Chao, chao